Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. No, no se entiende general, nada. Bien? Nada se entiende. No se entiende nada. Bien, vamos a coger un break ahora. Miren, señores. Yo digo que lo mejor en la vida es uno tener tranquilidad. Ellos no hay cosas como la tranquilidad. Que usted pueda dormir. Mira, yo anoche me acosté. Como a las... No, a las nueve y piquito. Y caí prácticamente durmiendo de inmediato. Yo me duermo a los diez minutos máximo de yo acostarme ya yo estoy durmiendo. Claro. Y yo despierto casi a las seis de la mañana. Todo ese periodo. Pero eso es porque yo tengo tranquilidad. Si yo tuviera algún tipo de problema no pudiera pegar los ojos así. No hay forma. Entonces yo veo que la gente... Los seres humanos, o muchos seres humanos, usted ve, lo ve con ese afán por un lado de dinero, por otro lado de poder político. Y eso a veces se convierte en su destrucción. Se convierte en su destrucción porque entonces, si consiguió la meta de conseguir dinero, pero entonces pierde la tranquilidad, eh, lo que le llega es angustia, infelicidad. Lo que le llega es incertidumbre a él y a su familia. porque Y eso que aquí todavía no se ha instituido como en esos países, que el funcionario corrupto, la gente lo rechaza. Porque aquí todavía hay gente que celebran, eh, hay que tiene dinero, no importa cómo lo consiga. La gente aquí todavía hay un segmento importante de la población que los, hasta, hasta si va enamorado le entregan su muchachita. Sí, sí, sí, eso. todavía que hay eso Pero hay países Que a su tipo lo, lo, lo rechaza la sociedad Rechazado No, usted no cabe aquí Bueno, yo recuerdo que Vi un reportaje en una ocasión Que me llamó mucho la atención De una ciudad de México Donde habían muchos capos, muchos narcotraficantes. Con todo el dinero del mundo Men, pero lo rechazaban a ellos y a sus familiares. Lo rechazaban, ¿por qué? Porque decían que eso eran lacras sociales, aunque tuvieran todos los cuartos del mundo. Y, y vi el testimonio de uno de esos narcos que decía que se sentía infeliz. Se sentía infeliz, ¿sabe por qué? Porque él tenía todo el dinero y pensó, porque no es en todos los sitios, que el dinero lo puede todo, hay sitios que no, hay gente con valores. Aunque no tengan un peso en los bolsillos, tienen valores. Y no es verdad que nadie le puede hacer buchito y ojo bonito ni que porque tenga todos los cuartos del mundo. Si usted esos cuartos lo ha conseguido de manera ilícita. Y él decía que era un infeliz porque su hijo en el colegio, no se lo aceptaban en ningún colegio. Y cuando iba a algún sitio lo rechazaban y el hijo iba triste. Ese narco contando eso, uno de los narcos más poderosos en México. Y entonces, en esos países, especialmente europeos, un político que se indique como corrupto, la gente lo rechaza. Si va a un restaurante, la gente se va. No le hacen ojo bonito. Entonces, se produce un rechazo social. Y la gente vive con esa intranquilidad. Incluso en España se instituyó, ¿sabe lo que se instituyó en España? Que al funcionario corrupto iban y se movilizaban frente a su casa. Y le vociferaban de todo, corrupto, ladrón. Como hicieron, mira, a propósito, el domingo, esto no se, no se divulgó mucho, pero sucedió. El domingo, cuando el PLD hizo la rueda de prensa en la Casa Nacional, pasaban gente por la calle y le vociferaban: ¡van todos presos, ladrones! ¡Oyete! Sí, es el domingo. Entonces, ya en este país, la gente está haciendo conciencia: señores, que no es posible que un país tan rico en recursos como este, viva en la pobreza, porque los funcionarios y los políticos de este país, en la mayoría de los casos, se han robado su riqueza. Ellos viven bien y ricos, pero el pueblo vive en la penuria. Y eso no puede ser justo. Eso no puede ser justo. Entonces, eh, el mundo, porque ya no es en este país, el mundo marcha Hacia la lucha contra los corruptos. Y esto no se detiene. Y esto no se detiene. Y van a haber procesos. Y cada día aquí va a haber avance en ese sentido. Porque los pueblos no quieren que les roben su dinero. Así tan impuremente. Y que estos tipos se roben el dinero y queden así. Entonces hay lecciones. Eh, mira, ahí ya hay que le dice Fernando Rosa. Ya comenzó a darle impestación. A subírsele la presión. Dice que vitiligo y cosas. Señor, pero usted tiene que pensar antes de. Hay que pensar antes de. Yo pienso. Ustedes creen que a mí no me han llegado. En estos años que yo tengo aquí. Muchísimas ofertas. Tentadoras. Pero yo prefiero dormir como duelo de noche en mi casa. Tranquilito. Y cuando salgo por ahí. A pasear. Que me gusta mucho pasear. Lo hago con tranquilidad, porque no estoy haciendo nada mal hecho, porque no me estoy robando un peso de nadie. Entonces, ¿y qué gana este afán de dinero? Si después usted lo van a señalar, si lo pueden meter preso, si va a tener ese, ese estado de inseguridad. Los hijos suyos, cuando lo vean en la calle le mire, ese es el hijo del ladrón. Esos son lecciones. Que la gente cree que el dinero es todo y, y, y da... Felicidad, mire ese muerto Mire ese muerto Pero hubo un, un presidente Un expresidente dos veces de Perú Alan García que se dio un tiro cuando lo fueron a buscar Se dio un tiro a Alan García Y miren Otra lección El poder Es pasajero El poder es pasajero Lucía Medina Fue a visitar a sus hermanos esa todopoderosa. Y no la dejaron ver. Y esa gente eran los dueños de este país hace unos días. Para que ustedes vean que el poder es pasajero. Que el que tiene poder no se puede, no se puede poner loco. Ni emborracharse. Y creerse que eso es para siempre. Lucía Medina fue al palacio de justicia. La hermana de que era dueño de este país hace unos días. Y ella, el presidenta de la Cámara de Diputados. Y no la dejaron ver su hermano. Y su hermano lo esposaron. Ese que era eh, jefe en las Fuerzas Armadas. porque se mandaba en las Fuerzas Armadas? Eh, mira, ese Freddy Hidalgo que está preso. Y, y Rafael Hermosén, Es eh, porque se prestaron. Freddy Hidalgo como ministro de Salud Pública. Que fue el primer ministro de salud pública de Danilo Medina. Ahí salió en el expediente. Que. Los que De la semana santa. Del 2013. Lo declararon de urgencia. Y se lo dieron a este señor. Alexi Medina. Sin hacer licitación. Violando la ley. Se dice. Hay quienes dicen. Que los de Aleix Medina, ni los Petán Trujillo, ni los hermanos de Trujillo, oye, no perdió una sola licitación en ninguna institución. ¿Y cómo va Danilo Medina a decirle a este país que no sabía eso, que su hermano estaba en eso? ¿Cómo, cómo Danilo le va a decir a este país eso? Y cree Danilo que lo van a creer. Y ojo, esta lucha contrataciones públicas envió el expediente de Kimberly, la actual ministra que está en licencia de la juventud del actual gobierno de Luis Abinader. Pero hay gente del grupo Leonel Fernández y el propio. Oye, aquí, aquí hay gente de todos estos partidos que tienen que caer, de gobierno de Leonel Fernández, de, de, de todo. Porque ha sido una asociación de malhechores que ha saltado el, el Estado para enriquecimiento y para defalcar el Estado. Por eso aquí, si esa gente no hubieran robado tanto, este país tuviera de otra manera, señores, y no debiéramos tanto de deuda pública, Pero, pero lo de Danilo es todo como lo mafioso. Miren esto. Eh, entiendan esto para que ustedes vean. Eh, mm, eh, me dice que el sonido del celular que se lo quite. Me parece que. <risa> eh, mire, mira lo que escribió, porque estos hijos de Vincho Castillo viven descubriendo cosas, yo eso no me pasó por la mente a mí, dice Vinicito Castillo Semán, ajá míralo aquí, Eh, miren, miren esto, miren esto Lo de Vinicito Eso lo escribió hoy Vinicito Castillo Semán. mírenlo ahí Ahora se entiende mejor Por qué el capo mayor se juramentó Como diputado al Palacés recientemente Quiere ir a la Suprema Para donde Henry Molina Luis Henry Molina Jurisdicción privilegiada Oye tigueraje de Danilo Según eso de Vinicito Que tiene razón ¿Qué resulta? Que los ministros, los ministros, los diputados, los senadores, cuando son acusados de algún delito, oigan esto, para que ustedes vean que esa gente actúa como mafia, los diputados, senadores, ministros, igual que presidente, o, o, o vicepresidente de la República tienen jurisdicción privilegiada. ¿Qué quiere decir jurisdicción privilegiada? Que no lo juzga un tribunal de primera ni de segunda instancia. Como el ciudadano común, a usted lo acusan de algo y usted va a un tribunal de primera instancia, colegiado. Y usted no está de acuerdo o el Ministerio Público no está de acuerdo con la sentencia, apelan y va a la Corte de Apelación. Pero si usted diputado no tiene que ir ahí, o síndico, no, los síndicos en la Corte de Apelación. Diputado lo acusan, lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué es lo que Vinicito dice? Que Danilo Medina parece pensando en el futuro como todo mafioso. Puso a Henry Molina, funcionario de canchanchan de él, siendo dirigente político del PLD como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y es lo que dice Vinicito, ah, para que Henry Molina, que lo puso Danilo ahí, no va a condenar a Danilo. Pero se prende en fuego este, este país. Luis Abinader convocó en el día de hoy, según dijo el consultor jurídico al Consejo Nacional de la Magistratura, hay que cambiar varios jueces de la Suprema, por jueces que sean correctos, verdaderos jueces, no políticos con toga, verdaderos jueces. ¿Sabe para qué? Para este. Buenas tardes, Ramón Cordero. Sí, Ramón. Saludos Omar, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, tú? un placer, un placer, hermano.